de este miércoles repetimos, pueden ver en las imágenes cómo las personas están violentando el distanciamiento físico recomendado por las autoridades a propósito de esta pandemia del COVID-19 eh, acá una larga fila las personas han acudido eh, en busca de múltiples servicios en esta oficina y nosotros tratamos de conversar con la, los encargados de esta oficina ...y ellos dicen que han hecho todo lo pertinente para evitar de que este tipo de acciones sucedan... ...de que las personas eh, no se aglomeren, sin embargo, esto no ha podido ser posible... ...los ciudadanos no han acatado el llamado. Caballero, buen día, eh, estamos en vivo, Canal 10, eh, Telenor, ¿cuál es su nombre? Ramón Rodríguez. Ramón, Ramón, Ramón, Ramón, ¿desde qué hora está aquí? No, no, no hace, tengo como media hora, Manuel. ¿Y eh, esta fila a qué se debe? Bueno, hay, hay tardanza sobre eh, a la gente, en la gente. Está lento. está lento el sistema. No sé si es el sistema o es la, los trabajadores. Dentro, que están lentos. Ok, gracias. Bien, ahí escucharon las declaraciones de una de las personas que dice que, aunque tiene poco rato que llegó aquí, eh, asegura que el sistema está completamente lento. Pueden observar, eh, sí hay que destacar que la mayoría de personas están utilizando la mascarilla, pero. Eh, el distanciamiento físico aquí no ha sido cumplido. Pueden observar eh, cómo el gran cúmulo de personas están en la parte frontal de esta oficina eh, convirtiéndose esto en un peligro para todas las personas que están en este entorno. Eh, nosotros.